Rafa Geek 2013, bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será quitarle la cabeza a los fósforos y los cortamos por la mitad. Bueno, lo próximo será colocar las, los palitos del fósforo dentro del agua de esta forma. Y le colocamos la tapa Ahora lo que haremos Será oprimir en ambos lados Para aumentar la presión dentro de la botella Pueden ver cómo bajan los, los trozos de fósforo Lo pueden observar, a ver otra vez Impresionante, ¿no? Entre más duro prima más rápido van a bajar bueno, una vez más bueno, veámoslo una vez más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 y espero tengan un buen día.